Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Ríos. Soy doctor en gestión de organizaciones turísticas con una maestría en administración y finanzas y marketing. Soy de México. Estoy en el país de México. Eh, yo tengo una empresa. La empresa se llama IQ Empresarial S.A.D.C.B. con una alianza con un despacho de consultoría internacional, BCM Corporate que nos enfocamos des, eh, en desarrollar eh, modelos de franquicia comerciales y desarrollamos proyectos de consultoría organizacional, ¿verdad? Antes de usar el CIS software de alerta gerencial, pues nuestra estrategia obviamente la teníamos documentada en distintos eh, programas, como pueden ser el, el programa de Excel, donde teníamos tablas, donde íbamos controlando nuestros objetivos o algunos indicadores, principalmente de enfoque financiero y de mercado. Pero sin embargo, pues de repente el tener la dispersión de los objetivos o de los proyectos o de los planes de acción, pues eh, no facilita tanto muchas veces el seguimiento tan puntual. Una vez que nosotros empezamos a probar el software de alerta gerencial, pues nos organizamos primeramente mucho mejor en cuanto a la redefinición de nuestra estrategia como negocio. Eh, pudimos definir objetivos estratégicos eh, muy puntuales, los cuales nos facilitó el trabajo porque ahora los podemos conectar con unos indicadores de desempeño que tienen eh, metas numéricas de medición y esto a la vez está conectado pues con eh, inductores e iniciativas, es decir, los nuestros planes, nuestros proyectos de acción eh, operativa, ahora sí están trabajando para que logremos eh, ir avanzando con nuestros objetivos que son definitivamente estratégicos, ¿no? Dentro de las principales funcionalidades que tiene el software Alerta Gerencial, pues es la ventaja de que puedes monitorear en tiempo real eh, tu indicador general. En un solo eh, indicador puedes medir el avance de tus metas, de tu estrategia a nivel organización. Y a su vez te permite también ir a, desdoblando este, de ese resultado general bueno, cómo están cumpliendo las áreas de la empresa con sus respectivos eh, objetivos y metas individuales y eso pues nos permite dar un seguimiento muy puntual en el sentido de conocer específicamente qué áreas están trabajando y logrando resultados que agregan valor a la empresa y qué otras áreas eh, quizá eh, necesiten de soporte o necesiten de una mejora o de... Algún tipo de capacitación, algún tipo de reorganización, eh, etc. ¿no? Entonces, el, el sistema de alerta gerencial o sea, es un sistema muy amigable, es muy gráfico. Yo creo que esto eh, viene a ayudar mucho también porque es muy visual. Este, rápidamente puedes observar cómo lo estamos haciendo, cómo lo está haciendo cada uno de tus colaboradores... Y, y te permite también este, darle seguimiento mes a mes primero con, con la carga de la información que aparte que se puede conectar con una tabla de Excel con algunos este, sistemas de gestión y, y, y entonces carga la información automáticamente para que tú puedas estar monitoreando y te concentres en lo que realmente es importante que son los resultados y el avance de una empresa entonces el software tiene eh, bastantes funcionalidades sencillas de utilizar yo, mis equipos de trabajo son eh, Mac y funciona perfectamente, está en la nube, o sea, corre eh, teniendo conexión a internet, eh, en la computadora de escritorio, en la, en la iPad y en mi celular, en mi iPhone, corren perfectamente, entonces yo puedo estar revisando mes a mes cómo vamos y tomar decisiones puntuales de mejora dependiendo de las áreas que se requieran ¿verdad? Eh, este software pues claro que lo recomendaría lo recomiendo a mis amigos, a los empresarios porque este, les va a ayudar mucho a la gestión eh, yo creo que uno de los principales problemas que hay en las empresas precisamente es que eh, aunque le damos seguimiento a, a, los, a las metas de repente toda la información resultante la tenemos dispersa es decir, tenemos que pedir un reporte en un lado, tenemos que pedir un informe en otro lado. Y, y con este SOC de alerta gerencial, pues vamos a tener todo consolidado. Es decir, cuando ya queramos entonces sí profundizar en algún área de empresa eh, o en alguna meta que no se esté cumpliendo o en algún objetivo que no hayamos, o que se esté retrasando, que no hayamos alcanzado a conseguir, entonces sí podemos profundizar y meternos al análisis pero de una manera más puntual es decir vamos a poder dedicarle el tiempo y el esfuerzo y recursos a cosas que realmente requieren este, de atención puntual y que al final este, como todos los empresarios estamos esperando un retorno agregado de valor de resultados económicos financieros para nuestra organización así que pues agradezco mucho al profesor Mario y a su equipo de ingenieros que están trabajando en este software eh, y que cada día pues creo que está evolucionando. Tenemos un soporte en línea también muy atento, siempre que hemos tenido algún detalle o duda sobre la funcionalidad o las pantallas del software alerta gerencial, nos han atendido muy gratamente. Así que les recomiendo mucho eh, que prueben, no pierden nada este soft alerta gerencial. Me despido, mi nombre es Carlos Ríos de México. Chao hasta pronto.